Seguimos en este contacto diario en el día de hoy, que es reiterar que hoy es jueves y estamos al 13 de agosto del año 2020. Seguimos nosotros con los comentarios de actualidad. Yo quiero Sergio, aprovechar y saludar a mi querido amigo, ese gran tapicero de aquí de San Francisco de Macorís, mi amigo Chiqui, que es un fiel seguidor de este espacio y cada vez... Eh, que tengo la oportunidad de verlo porque dice salud al doctor que es de contacto diario. Así que gracias para Chiqui por mantener la sintonía con este espacio. Sergio, quedan todavía eh, importantes instituciones por definir quiénes serán los que tendrán la responsabilidad de llevarla en el próximo gobierno que se inicia a partir del próximo domingo 16. De algo. no hay gobernador todavía aquí no eh, el eh, bueno, a... en, en el día de ayer el presidente electo Luis Abinader comenzó la recitación y creo que ya anunció tres, que fue la de Sancedo la romana y otra más que no recuerdo ahora cuál recuerda que él habló de que van a ser 31 mujeres las que tendrán la responsabilidad de ser gobernadoras provinciales en toda la geografía Nacional. Pero con respecto a las instituciones que todavía están, no se han anunciado oficialmente quienes estarán al frente, la más codiciada, el foco de atención lo es, la Procuraduría General de la República. Sí. Y que que ese, ese, un... Mira lo que pasa, me dicen que ese lo, lo, esa la están dejando porque eh, están esperando primero un un cargamento que viene de, de, de antidiarrhea y colomotil y unas cuantas cosas, porque eh, esperando sí. que llegue ese cargamento para situación para parar esa situación. Par en esta pandemia no podemos tener otra condición de salud generalizada en el país. Entonces parece que están esperando el último día que llegue ese cargamento para entonces sí, anunciar profesor, el procurador. El gobierno de Abinader no puede iniciar. Eh, creando algo. No, porque a veces tú no, no. Tú no, tú no, tú no lo, no lo persigues y el miedo da diarrea. ¿Quién, ¿Quién va a administrar esos antiarreicos que van a llegar, según Cero Romero, para sí. eh, ser suministrado inmediatamente? Para ser para que, a, que hay gente que va a comprar camiones completo. El asunto es que se han barajado varios nombres de quién podrá ser el procurador y o la procuradora eh, de la República Dominicana a partir del próximo domingo. Lo que sí, vemos que Luis Abinader eh, tiene serias intenciones de que en su momento el procurador pueda ser elegido eh, de una manera lo más independiente posible, y por eso eh, pues se están dando mira, él mi comenta que, que se va a hacer las reformas constitucionales, que es la única forma que tiene de que se pueda elegir el procurador general de la República de alguna manera vamos a decirlo, mínimamente independiente. Y mira, y mira, y fácil que tiene el trabajo el procurador, porque no tiene que estar engromando mucho, simplemente buscar y revisar todas esas investigaciones que ha hecho el informe de Alicia y, y, de, y, de, y de Nuria Piera, y ya. tiene, Con eso tiene trabajo, pues más le falta años para trabajar en todo sí, eso hay, hay, hay, hay que hacer una observación serio. El procurador no solamente ese es su papel, son múltiples los propios. ahora Cuando todo el que tiene trabajo. Digo, a mí, a mí me, me interesa más que él que se preocupe por el erario público. Claro, cuando tú hablas de, de, de, de eso que va a ser, es una es de hambre que, tiene la, que tenemos los dominicanos, de que ciertamente sí. eso se aplique, de que se le aplique la ley al que se ha cargado, se ha llenado los bolsillos con los recursos con el erario público. Eso es 100, estamos 100% de acuerdo, Pero no solamente es el trabajo del propios. Hay múltiples funciones que tiene el procurador que también debe velar porque se lleven a cabo. Entre ellas, esa misma. Y es velar porque eh, cuando se someta eh, o, o también estar pendiente del sometimiento eh, de los delincuentes que se han encargado de llevarse a este país en los cursos eso es así nosotros hoy yo no voy a hablar sobre los infectados y de, de contaminación sino voy a, voy a hablar de un poco de esperanza y la esperanza es que la Pfizer y, Bio, y BioNTech eh, que son los eh, de esta parte del universo es que están haciendo las investigaciones uh, para la, obtener ya una vacuna que sea eh, comercializada y que llegue a cada uno de los eh, ciudadanos del mundo podría ser, pero más eh, para Latinoamérica. Y es que, eh, gracias a Dios, ha tenido un gran, un gran resultado de esta vacuna, ya que eh, se ha visto que, los, que en, la, en, la, en, el, en el experimento y en, en pacientes y en, que ya se han tomado como unos 45 adultos sanos de 18 a 55 años, eh, los resultados de esta han sido que ha mantenido un buen aumento de la ARN. Eh, de esta, y o sea que una respuesta inmunológica eh, bastante buena eh, para eh, el uso ya de esta vacuna y esto nos llena de esperanza que todo lo que ha pasado en el mundo, no solamente en República Dominicana para contener este, este virus, esta pandemia eh, ha sido eh, de manera, eh, no da los resultados eh, esperados como son quédate en casa, como son el uso de la mascarilla, como son todas esas cosas, porque tiene que ver mucho con la condición humana. Y además de esto, por la gran cantidad de tiempo que tiene ya esta pandemia, que está causando, y eso lo han demostrado psicólogos y psiquiatras del mundo, han causado una especie de trastornos de, de, de, de emocionales en, a, a nivel de la población, por lo cual pues, se puede reaccionar de manera u otra. O sea que nosotros lo que tenemos, el futuro eh, real y el futuro que tenemos que va a solucionar el problema, es el uso de la de las vacunas en este en este sentido. Tenemos vacunas que ya están desarrollándose en Europa, que están desarrollándose en el Medio Oriente y de este lado la vacuna que está desarrollándose para Latinoamérica para América y parte de Europa, que es la vacuna que está desarrollando Pfizer y BioNTech. Es una buena noticia y, es un, y, es, y eso nos llena de un poquito de tranquilidad saber que pronto tendremos eh, la posibilidad de eliminar esta, esta pandemia y la posibilidad de volver a nuestras vidas, porque esto es, un vida, de, eso es vida de pandemia, no vida eh, como la nosotros nos acostumbramos a vivir, valga la redundancia, y esperamos que el Todopoderoso, eh, llene de conocimiento a esas empresas y que lo que salga de ahí sea para el beneficio de la humanidad y no para beneficio propio de cada uno de esas empresas multinacionales. Y parece sí. que la no es así porque la vacuna se supone que va a llegar a un costo mínimo de unos 5 dólares. Y de esa manera, y de esa manera pues, nosotros desde aquí seguimos insistiendo e invitando, induciendo a la población la, el compromiso y la responsabilidad que tiene de colaborar eh, con esta situación. Nosotros somos los no, no somos responsables directos de que esto se pueda detener o que pueda seguirse propagando. Por ejemplo, hoy vemos nosotros como la prensa de hoy refleja y dice que el país vive ya bajo crisis mental. Eso sí, hacer, claro. Eh, de, desde ya, esto no ha pasado desde ya ahí están ya las escuelas, ese estado de crisis mental que vive el país donde tanto los psicólogos como los psiquiatras ya van a tener bastante trabajo para poder eh, eh, darle seguimiento a, a la ciudadanía y sobre todo, fíjense que ahora se está debatiendo en qué cuándo, la fecha, de cómo será, eh, si se va a hacer la reapertura del año escolar y ahí donde van a tener también eh, mucho trabajo los profesionales de la psicología y de la psiquiatría porque ahora eh, no va a ser un psicólogo, un psiquiatra, porque está ahí. Y es para darle seguimiento en, en términos psicológicos, no solamente a los estudiantes, sino a nosotros también los adultos, porque ya el país está viviendo una tensión, ya ha hay una eh, crisis mental producto de esta situación que, está, que ha estado viviendo el país. Conozco serios de personas, por ejemplo, que aún viviendo en Estados Unidos, viviendo fuera del país, han tomado la decisión de regresar para someterse a una evaluación psicológica producto de esa situación sí. que han estado viviendo. Entonces, cuando esto vuelva a la normalidad y cuando regresemos, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, ¿no? cuando se reaperturan las escuelas, que los mismos niños tengan que readaptarse a un estilo de permanecer en la escuela totalmente nuevo, entonces, eso hay, hay que adaptar a esos niños. Y eso se va a lograr con un trabajo eficiente, eficaz y fino por parte de ese tipo de profesionales que van a ser los psicólogos que van a jugar un papel preponderante en la reapertura y, y la normalidad cuando volvamos en este país. Así que es un papel importante y yo creo que, que una de las razones por las que nosotros insistimos en este medio de que debemos seguir colaborando para evitar que este se siga propagando el contagio para evitar eso mismo. Que cuando volvamos a la normalidad podamos tomar la menor cantidad de tiempo en que regresemos a algo parecido como era antes de estos seis, siete meses. No, no será igual, pero la experiencia tiene que ser buena. Pero el interés mm -hmm. deberá ser intentar, que sea sí. igual, no, que podamos mejorar. Ese debe ser... Esa debe ser eh, nuestra, nuestra intención. Pero para eso sí, tenemos que colaborar nosotros, los dominicanos. Sí. Vamos entonces a otra breve...